Vale, Steam, Estaba muteado, tío. ¿Qué cojones? O sea, ¿what? está puto muteado todo este tiempo. Increíble. Se nota que también martes es el día más flojo de toda la puta semana entera, ¿eh? Sin más preámbulos, Hyattos Alive. Te estaba leyendo ahí como concha a su madre, ¿sabes? ¿What? Esto es Hyde Alive? Así que empieza. Espérate. Y yo se ha equivocado, ¿no? Y yo me he equivocado de juego, ¿no? No puede ser. ¿Cómo? ¿Qué está? Puede ser esto, ¿eh? ¿Cómo hace esto? ¿Qué? ¿Así empieza? ¿En serio? ¿Qué cojones, tío? Vale, o sea, me cuenta eh, Es el tutorial dentro del propio juego, ¿no? Increíble ¿Qué cojones? Vale, no te... Lo está escuchando, ¿no? O sea, me está troleando No tenía doble salto, tío Su puto madre ¿Qué coño, tío? Qué raro el, el start del juego ¿Qué cojones, bro vale, igualmente tiene toda la voz de de, de, de Rick Sánchez, ¿eh? vale, menos mal que eh, ahora le ponemos los subtítulos Qué troll, cabrón Qué puto troll, tío, el, el empezar el juego, ¿no? o sea y ahora es cuando se despierta el protagonista o algo, ¿sabes? El rollo, ¿eh? Es un puto dun, tío. ¿Qué? Había otro man? ¿Y eso? Es, es munición. Vida. O sea, hay gente que necesita vida aquí. En el trailer se veía con mejores gráficos. Grandes es el Thanaflow, o sea. Es el trailer, ¿sabes? Bueno, es el puto. Eh, interfaz del deck, se lo diré, el tutorial. Increíble. ¿Cómo estamos con Flow? ¿Qué tal? ¿Cómo va, por supuesto, este martesito con flowa ¿Y cómo te encuentra, gachón? Súper raro, ¿eh? Me he rayado hasta he visto si el juego que había puesto era este, ¿eh? O sea, fuera de coña. Pero sí que tiene la voz de Rigan Mortis. Literalmente, a ¿eh? ver. Fumada, eh. Bro, me queda un man por ahí. Allí me queda pibes. Mira, tu móvil, voy. Un segundo. Nachidor Súper extraño, ¿eh? El puto juego. Espero que sea un minijuego. Es el. El tráiler, el rollo. El puto tutorial es así. Súper curioso, ¿eh? Fuera de coña. Mega curioso que sea el trailer así, ¿sabes? Bueno, trailer, el puto tutorial, rarísimo, ¿eh? ¿Qué coño me está pegando? Vale, vale, vale. Van a entrar en el cuarto, tío. Pausa. Vale. ¿No veían, no? Eh, agüitas streamer eh, eh, y no el juego real. Eh, literalmente lo era. O sea, lo era, es ¿eh? increíble. Qué coño, qué guapo. Resumen de tweets. ¿Cómo? ¿Agüitas el streamer yo, whole whole o sea, será tío? Antes o sea, Qué tío ¿cuántas horas, eh? Ahí está. ¿qué? On, Estaba viendo la foto, o sea, literal. You know, ¿Cómo? Right? Okay, we're totally rage I <laughs> let's go, let's go, let's go. Ah, uh, did you know she almost Ah, got a DUI? ¿no? tell anyone, that yeah. is a secret. <risa> visto que sí, un montón de horas Nacho, ¿no? pero infinita Me voy a pillar la palla esa que, tío son horribles Me, ¿eh? Me quería era algo del Marvel Snap Te cambia de género, literalmente ¿eh? Fuera de coña Vaya fumada Ha rayado, Nacho, por el Bueno, por el opening del juego Literalmente que está jugando él como un Doom Bueno la paya esta era como, tío, no parecía el juego Ahora sigue, sí que sí Es como raro Se, se está moviendo para el lado, hijo puta ¿Vale? Ok. Take out detrás, de, de ¿eh? Me hubiera gustado que bajaras eh, para despedirte antes de irnos. Esperamos que sepas que te amamos, pero no podemos apoyarte si todo lo que haces es sentarte a jugar videojuegos todo el día. Me, me suena, ¿eh? Debería ser como Lizzy. Eh, ya la aceptaron en tres escuelas. Es eh, muy buenas, espero eh, que reacciones. Porque qué eh, no piensas en un plan para antes de que regresemos? Con cariño, mamá. Esa es la mamá y tal. ¿Sabes, bro? Increíble. Concho su madre, somos la, la oveja negra, ¿no? De la, de la family. ¿Y la paya? O sea, está ahí. Está ahí. Sí, igualita que Lizzy, ¿eh? O sea, Lizzy está, vamos. Come on. I don't wanna... so, I guess... oh, Rick and Morty. Es Esta descripción puede ser, yo, ¿eh? Completamente. ¡Qué guapo, ¿qué? ¿Eh? O sea, el juego tengo que optimizarlo mejor. ¿Qué cojones? It, Me encanta. Sabía que los aliens eran reales. Y U.S. es una alusión a la tortugas Hermano, Star Wars Es un Java Habla igual que un Java, cabrón ¿Se han Mierda, mira, es el señor Pilfer Tiene esa, eh, ¿cómo se dice? Demencia Se veía venir, ¿eh? Se lo va a cagar contra menos curioso, eh. Rico, rico, eh. Me enumera mucho que tenga como, Sabe, Como lenguaje eh, java, tío. ¡Puta! ¡Lol! ¡Delicioso! ¡So tasty! ¡What the fuck, tío! Se piquean, o sea, lo tiran aquí al man y ya está. ¿Por qué, tío? O sea, es la puta pistola, ¿no? Ten cuidado Es la puta pistola, tío Es la puta pistola ¿Dónde está, hermano? <risa> es la pistola ¿Qué cojones? <risa> <risa> ya me la va, clac, clac Esa cosa acaba de escupirte Por fin, Dios mío, Dios. por fin soy libre Gracias a Dios, qué, pesa qué pesadilla Puedes sacarme el de inhibidores Es la cosa de metal Feels so much better. Thank ¿Cómo que deberíamos ver a casa la vida ellos? Vale, vale, tenemos que ir para allá, sí o sí. Esos soldados, es... Esos es una computadora... Es otra especie de droga. <risa> Eso aún me suena completamente. Ahorita sea, tío. ¡Qué cojones! Vale, va. ¡Tá fuck! <risa> ¿Pero qué? Guapísima su arma. La pistola al Morty, exacto. Well, es un Mori. O sea, ¿qué coño? Eh, tira agapazos, ¿vale? <ríe> Me mola, tío. <ríe> eh, Esta guapo tenía ganas de jugar a este <ríe> juego, tío. <ríe> <ríe> o sea, puntas y todo, chia puta. Oh, What, What the? Mira, qué guapa el arma, gente Increíble Qué guapa la arma de los payos Lo he puesto en difícil, ¿vale? No es, no es muy difícil Lo he puesto en difícil No quiero anunciarte pero... Eh, pero si tu planeta... ¿Qué No te preocupes eh, por ese pitido El pitido está bien, significa que va a pronto Solo tenemos que enchufar esta cosa en la corriente ¿Dónde? ¿Qué... ¿Qué fuck bro, bro, que me tuñean ¿Qué cojones? En verdad se nota que lo he puesto en difícil Bueno, a todas Ese es más grande, gente ¡Echa es su madre ah, ah, ah, Acaba de matar a un altavoz O sea, a un puta alienígena, tío Vale ¿Dónde está el pitido? Esa es su madre eh. ¿Dónde, tío? O sea, suena y no lo encuentro. Bro, debe de ser aquí. Oh. ¿Pero dónde? Su puta madre, el enchufe, ¿dónde está, Ello. O sea, en el PC. Bruno no me dice. ¿Pero dónde lo tienes? Está abajo, ello. ¿Qué? Vale, el microondas, ok. Qué fumada, tío. Está rayando con el pitido What the fuck ¿Qué cojones? No se resistan, ¿sabes qué? Qué puto guapo yo, what the fuck, tío Spore eres tú Que me siga la corriente, eh. Vale, parece que logramos. Y venido a... Nos hemos teletransportado. Increíble. Vale, se nota, se sí, nota la go, subida de FPS ahí. Now, whoa, whoa. In, in, Qué space? puta cara tiene el arma, tío, me encanta. Yeah, sorry, up, Mejor janker? que ser esclavizado, I ¿vale? Qué guapo what the space? fuck? Yeah, <ríe> me encanta so, tío eso cómo vamos a encontrar eh, a, a, a Gene. vamos a preguntar por ahí. Ahí, eh, todo tipo de lienjas por aquí. Vale. No me deja, no me deja dispararle. Cojones, tío. <risas> Fuck it. <risas> o sea, es por eso que... ¿Viste tú dónde está el pibe? Me mola mucho, tío. O sea, me mola. Tiene como su profundidad. O sea, la pistola es todo el rollo. Oh, my God.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 Can you point in the direction of you know a bounty hunter friend that's still working, you know, still has their legs. Ho ho ho ho Look at a nice. God damn, where'd that come from? That's a great fucking house. You see that house? Huh? Oh, yeah, I do. Yeah, that's this Harry Alien's house, the one holding it. Can't stop looking at that beautiful house. Es mi puta casa, ¿vale? ¿Puedes? Pero tú You de who, who ¿El the, the G3 Cocktail? ¡Oh, sí, oh, sí, sí, sí, oh, oh, yeah. Oh, sí, <risa> En mi, ¿sabes? ¿eh? ¿Viste Solar o, sí, te, También te lo de los criadores en Morty Sí, eh, está bien, la verdad, la serie Está bastante bien, la verdad, o sea No obstante, ya me la terminé hace, creo que dos semanas Está ah, bastante guay O sea, a ver, no es rick en Morty Pero a mí me gustó bastante, la verdad solar, pues si sí, estaba en diciendo Creo, Zanaflow eh, ¿Dónde están los bichos azules? Eh? Eso es eh, Ese fancero tú como estamos, gachón? ¿Cómo va, por supuesto, este matecillo? ¿Cómo te fueron las clases? Increíble puto juego de Yo Lo que estaba hablando con Zanaflow Y lo está muy guapo, eh O sea, me mola mucho, tío Ah Ese es el traje Que se va a poner la niña Recordad que pilla una niña, eh O sea Puta Tienes talento, eh. Definitivamente no vas a morir, ¿sabes? Suitos, <ríe> increíble. Clave de activación, qué. Activa el traje de cacería, bro, bro. Así ah, sí, mierda, eh, está todavía en modo de, de prueba Empezar la licencia de activación El Windows, tío <risas> Soy una niña, sí, es que tampoco me voy a poner un payo El chico el careto que tiene Siempre me elijo una, una palla En los juegos, siempre, siempre, siempre En todo, en el Eden Ring soy una tía <risas> Mirad como tiene el ojo todo negro, tío Tiene vacío, tío por fin, y una chude. Menos mal Dios mío, estoy con traje de cacería Mira hacia el punto de referencia Perfecto mundo ¿Qué? Vale, vamos a darle Descargando right. los datos genéticos Me mola eso, tío, esa... ¿Eh? <risa> <risa> Gente, que se a... ¿quién se metió a ver en rule? 34, Gente, Cuidado con eso ¿Qué coño, tío, esa de mola? ¿Qué cojones? Cuidado, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién puso furro. You, see, okay. ¿Pero qué? Sorry, I, I expect... Los anuncios míticos de mierda Que son todos vídeos super enlaces, literalmente ¿Me, ¿Me casaré contigo? Sí, por favor ¿Qué? ¿Maduras en tu zona? <risa> Marvel inventado eh, Lontones mentiras <risa> Sin eh, chinclas. Eh. Eh, hola, eh, Gene Hermano, no veas como tiene algo tuyo, ¿no? Y yo... ¿Y yo, No veas, o sea Brona, algún momento... Vale, vale, vale ¿Qué coño, tío Puede que tengas un alienígena invasivo Dentro de tu traje, o sea, madre mía Si no le doy a la E, sale Demasiada publicidad, pero es que si no le daba a La E no salía Tío, sigue saliendo los virus Atentos, eh Le di a la E La madre Bro, me estoy rayando mucho Me estás marcando un sitio diferente, bro Ahí arriba Demasiado policial, mira la pantalla O sea, es que es una fumada Aquí, aquí, o sea, pero joder ¿Por qué hay tantos superenlaces? Lol Y hermano, no me... Hagan... Y yo, ¿me puede quitar virus este y otro ya? No, no Y yo... ¿Qué mierda es esto, tío? Eh, de vez en cuando salen escarabajos eh, Representando los virus ¿Qué coño? ¿En serio? Hostia, ¿verdad? ¿Sí? Fumada, bro, no vea cómo tiene lo tuyo, hermano. Me puede quitar esto, churro. No vea quién, no. ¿Por... ¿Qué? Meja, ¿Me, me está a la verga. Tu suite eh, está infectado. Error, que va, ¿no? Wow. Por fin Por fin, sus muera. Qué puto divertido, tío Qué buenas burlas hacen a la publicidad maliciosa es, es, es increíble, o sea, muy, muy gracioso, eh Es muy, muy puto gracioso, tío Papá, eh, te dijimos que no, eh, que no hables con... Eh, literalmente, bueno, a se no se llamaba ni Laura, eh FanZero2 O sea, era un puto alienígena eh, increíble Me ha hecho mucha gracia la ilusión a, a Java, ¿no? ¿Qué coño? Se llama Glunz, eh. Rarísimo, eh. Me mola, tío. Y Me recuerda a algo. ¿A quién me recuerda el man ese? ¿Tan subnormal? Vale, si haces un desastre, o sea, vale, vale. Entiendo, entiendo, bro, entiendo. ¿Y eso? No sé quién era. Era better than my bench. He del bicho. setting up huge alien computer living alien computer surprisingly 5000. So, uh, <tose> esta vaina. She a big hunter. I set them up with some fancy, They're not my kid. I'm their sister. How old do you think I hairball? Hey, I don't know what kind of alien you are, huh? You're talking about pets. just making my best guesses here. Rápido envejece. Coño. Dice, like David, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó, gachón? ¿Cómo van, por supuesto, te este martecillo?" Aquí estamos did. con el high de offline, increíblemente gracioso el juego. So Me tiene súper atraído, lo juro, ¿eh? O sea, no, coña, tío, increíble. ¿Qué coño, tío? ¿Qué, a a la verdad es que este juego. Eh, a ver, partiendo de la base de que no ha tenido un par de fallos al principio de, de. Más que, más que subiendo, nada, básicamente, como ya sabéis, la la sabéis, de renderización, como he dicho, Zana fue el logo, Más allá de eso, me parece muy, muy divertido, divertido hasta ahora. Game. Y mira que no, no ha empezado, ¿sabes? Si fuera un AAA sería Gothit. No, se queda un A, creo, ¿eh? Pero está bastante bien, la verdad. O sea, me está pareciendo muy, muy puto interesante, ¿no? coña She's got an out in the slums. Lo malo es que me todo care. está en inglés Que no yeah, me importa I ni mucho menos O sea, no. se, escucha, o sea se, se escucha, se entiende perfectamente Pero, claro, o sea right, so eh, Tenéis que we estar we leyendo los putos to the subtítulos Vale, sí, vámonos ya Necesito okay, matar cosas, Jesus. tío. Eh, eh utiliza el bounty, vale O sea, a ver qué coño, me mola esta eh, recompensa a la material que es una familia Thor que lidera a una eh, familia de tiempo parcial eh, que reclama los suburbios de Bling eh, City eh, como su territorio. Está eh, en constante pelea con sus propios clones. No la subestive. Vale, guapísimo. Esa es la que tienes que matar Sí, o sea, claro, el juego es que somos Un puto casa de recompensa, o sea, con las pistolitas Y que vamos eh, atrás de un cártel ¿No? Eh, de de dronjas, o sea Bien gracioso, me cago en la leche ah, Lo tenemos Somos unos bounty bounties eh, Bro, ¿qué te dice? Dirígete a los suburbios Ah, o sea, de locos ¿No? O sea, tengo que ir andando Nice Uh, so ¿Realmente vas a matar gente? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. <risa> Vale, eh, ya no lo ha dicho todo Morty, Morty Gam, no lo ha dicho todo, tío Bro Tenemos que entrar a, eh, a los urubios, por favor <risa> Dime que le puedo elegir yo. Bien <tose> Papá, no tienes en por una gráfica envidia? No, eh, incluso usted Aquí si el dinero cayese de los árboles, o sea, literalmente yo me habría comprado una gráfica. ¿Qué coño, tío? Y mi pareja es quien se encarga de hacerme los greys en el ordenador, ya que ella es la informática yo no. Eso está claro. ¿Qué coño, tío? Creo que es al revés, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué, ¿Qué coño? Es tu Nada, super guapo. La red de, de normalitas son 500 Imagínate mejor. Nada, o sea, de loco. Para la gente que no le cuesta dinero, campeón, lobo, mira, ¿sabes? Ellos no se la compran, ¿no? Realmente. No es eh, una buena inversión de momento. No, a ver, obviamente Nicolia me recomendó una en su momento. Y supongo que esa la de pillar. O sea, ya de por sí la que yo también le replanteé. Pero es normal, o sea, eso hace falta eh, bastante, bastante dinero. O sea, sale ante un contrato con alguien sin que. <ríe> literalmente, ¿no? Vale. Nos dejó, nos dejó entrar por haberlo, eh, por haber elogiado al de, la, al de la izquierda, tío. ¿Qué coño? Vale, aquí sí que podré disparar a la peña, ¿no? O sea, de una. Me gustaría saber si puedo pegarle. ¿Me entendéis? O sea, porrazos, tío, con la pistola, pero creo que no. Creo que no, ¿eh? ¿Y esa mirilla? No se va, es de loco. ¿Veis ahí? Ese, eso es lo que le falta. Eso. ¿Por qué no me dejas, tío? ¿Por qué no me dejas, bro? ¡Lol! ¿Qué coño? Guapísimo, o sea, a ver, el, el problema es el bugueo que ha dado Pero muy bonito, ¿eh? Un juego de momento muy bonito Estoy deseando jugarlo La verdad es que en el Season Pass eh, ¿Qué que no? Eh, estoy deseando, o sea, de, de, de, deseando, eh, os pilléis el Season Pass por lo mismo, tío O sea, está guapo que tengáis aquí un juego Que vale, no sé cuánto porque no es una preocupación Ya que, por supuesto, como ya sabéis Ya me entendéis, ¿no? Sí o sí, hermano, a que te pegue un balazo Hermano, ya está, ¿no? O sea se celio Se lio. Increíble. Yo ya soy un, un bounty hunter. Me mola, tío. O sea, es que tiene un puto mundo entero, tío, dentro del juego. Eso me mola, tío. Molaría saber para qué son esas mierdas de. Y esto. Mano, son enemigos, gente. Qué mierda. Me encanta. O sea, desde el principio puedo matar a lo que me salga la polla. Increíble eh, Objeto conseguido Tanque eh, de Shield. Eh, tu traje de cacería eh, Elevará tus signos vitales automáticamente Después de recibir daño ¡Guapísimo! Me mola eso, tío ¡No! <ríe> Creo que os oh, habéis quedado sin cucaracha, eh Has matado a Jackson Fue en TikTok Sube con la canción Que más de moda está, tío O sea, literalmente Prefiero escuchar alguna de una canción de Navidad, de Halloween, esa canción. A ver, las cosas. Halloween, gritos en la oscuridad, dios la polla. No soy el comprador y si soy el comprador soy tu amante. Estebulas. he vuelto de entre los muertos. No, it's me, your lover I'm back from the dead. Let's play along. No shooting. Wait. You're not my dad lover, Stebulax. You're just a <laughs> oh, What a good trick. You tricked me. Nice job. <laughs> They told us this barrio was a real prankster. Oh you. Come on. Aquí no lo metemos ante gente. That joke is gonna fuck me up. <laughs> you got him good. Okay, nope. Enough the dad. Uh, let's show them the product. Qué guapo right, here's the product. A genuine talking knife. I got ¡Qué guapo! A... He's a real piece of shit. He's violent. <laughs> He basically only talks te llamó? Eh? <risa> vale entendemos por qué no están en español, no? Oh, perfect... Entendemos por qué no están en español, no? <risa> <risa> <risa> Esto es la polla cabrón es lo increíble hermana. Por favor tío ¿Por qué te habla todo en el juego? tío <risa> Vale senso Pero entiende por qué no está en español El eh, castellaco podemos texto eh, Pero el profe es un tanto peculiar en el examen eh, eh, O eh un ejercicio está bien O está mal O te pone eh, el punto O no te lo pone El profe lo eh, no la juegan todos. Eh, tío, no Lupe, eh, a todos Tiene un te Terra la mano Es la polla O sea me parece la pollísima, la pistola Morty y el cuchillo que es rey, entre entrecomillado increíble, sí, o sea, guapicio qué coño, tío, me parece a la polla, ya a ver respecto al profesor obviamente a ver si su man, o sea, su forma de de coño de, de, de, de puntuar los exámenes, obviamente más vais a tener que hacer las bueno, la respuestas o eh, directamente a los ejercicios del examen igual, tal cual ah, raro, primero objetos magnéticos, qué Hermano, me da harta de pegarle con el cuchillo a la peña ¿Lo sabéis? ¿Y tú, ¿tú para qué eran eso? El cuchillo dijo que es... Eh... Increíble Menos mal que está en inglés Menos mal All right, de eso digo yo, morí La madre que me parió tío What <risa> Me flipa que las cucarachas pequeñas mueran de un toque, tío O sea... Son como empacas, ¿sabes? ¿eh? No, Me acuchillaron, tío. Me ha morido, ¿no? Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Oki, Un poquito de los mochos gente. LOL, lOL, lOL, lol, lol. Cuánta peña, yo. Esto no es el Valoran, ¿eh? ¡Qué cojones! El culo roto. Oh, oh. Me ha cargar a los, a los drones estos ya, eh, gente. Vale, los mochos. LOL. <risas> La polla Bro, empaga Mató a todos los enemigos, hostia, vale, increíble Qué gracioso, tío Hermano, me deja raja esto Gracias Orito ¿Y yo. en los motion? Está vivo, ¿no? Dios en el aire con bazo Gracias, gracias Gracias por tener una animación para cuchillar, tío, gracias Mola Eh, what? What is the fucking way No había más peña ¿En serio me he cargado todas las peñas ya? Esto es para.. Para nada, ¿no? ¡Hostia, que me caigo el mo! Vale, ahí arriba. Ya. Oriño. Solo es oro. Siempre es oro. A ver, no está mal. Para los u ¿no? Y esto. Vaya mecanismo tan guapo para pelear, O sea, fuera de coña. Me parece muy gracioso esto. Ahí. El hormiga está empapado de... de los fluidos de nuestros hermanos, tío. O sea.. Oh, joder, tío. Supongo que el arma subradeará luego, ¿no? A ver si le no he a... vale ¡Ah! Mata si, sí, mata, mata así. Asesinato, madre. Bro, bro, bro What the? Malditas hormigas de la muerte, tío Quiero pegarle al puto midow Vale Demasiado loco Vale, ahora se supone que viene la voz, ¿no? Podré subir es ah, y no, eso, qué guapo Después podremos ir con un aro deslizador Como hemos visto en la tienda, o sea, mola mucho los objetos Que estaban en la tienda Voy a testar un secón por aquí Nada Ok, ok, ok, ok Vale, nos dan esta mierda, ¿no? Eh, y para ¿Para qué? Para visualizar Me mola mucho, tío, o sea, está bonito Está muy bonito, tío, el puto juego eh, Lol? Es un puto intestino, tío. Es un puto intestino. LOL ¡Qué cojones! Me molada la dinámica de los bosses, eh. Y yo es una mantis qué guapo. Nine Torg. ¡Qué mal rollo da su arma, gente! O sea, de tirarle básicamente esto Ah, Va, Vale, vale, vale, guay Tengo que tirar, o sea, tengo que Mierda, la he bueno, era eso Era eso, tirarle la Q Tirarle la Q, literalmente Aunque ahora le estoy quitando mucha vida, eh Voy a intentar pegar con el cuchillo Todo lo que pueda Literal, eh, ahora que me ha salido el trade un poco caca Lo que pasa es que también lo he puesto En un puto ultra difícil, tío le he quitado más de media vida en ese trade, eh. Aquí atrás, ¿no? Uh, guapísimo. Vale. Hostia. ¿Y si? Sí? Esto luce fácil, tío. Vale, ahora sí que sí, tengo que pegarle bien con. Hostia. Con esto, tío. A ver si sale la mamona. Eso, vale Eso, mete un huevo, gente ¿eh? Mete un huevo, chaval Mete un huevo, tío Vale, me va a tirar el rayo, ¿no? Again Ya, mierda Tengo que esquivarlo Sí, sí, debo de esquivarlo Mamá, huevo Vale, ahora sí que no sí nos lo hacemos, ¿eh? Creo <risa> No quiero hablar muy alto Pero creo que sí, ¿eh? Puta.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 A ver si sale la mamona ¡Ay! ¿Eso? Vale Eso mete un huevo, gente Mete un huevo, chaval Mete un huevo, tío Vale, me va a tirar el rayo, ¿no? ¡Again! Hostia, ¡Mierda! Tengo que esquivarlo Sí o sí, debo de esquivarlo ¡Mamá huevo! Vale, ahora sí que sí nos lo hacemos, ¿eh? Creo. <risa> no quiero hablar muy alto. Pero creo que sí, eh. Osta. Ahora vienen los chugos, gente. No me puede dar nada. Me mola. Me mola que. O sea, imaginarse que todos los bosses son así, ¿eh? Estaría muy, muy guapos Muy simpático. Contra menos simpático, macho. Ah, vale, yo he flipado. ¿Sí o qué? Me toma, perra! ¡Buah, eso es la polla, gente! Le metí tila, tío. ¡Hostia puta! Yo soy gilipollas. Esto era para arriba, ¿no? Vale. Me voy a agachar porque ahora va, va a la de agachar, yo no creo. ¿Ahí está? ¿No? Joder, como un dado ¡Necesito una Q, gente! Vale. Tampoco, vale Te voy a matar a cuchillazo, compadre, así A todas ¿Eh? ¿Qué? Qué falso Y si no quiero matarte así, quiero matarte a cuchillazo ¿Lol? ¡Hostia puta! ¿Qué cojones? ¿Qué está haciendo? ¿Qué cojones? ¿Es cíclope? ¡Puta! ¡Qué, qué coño! ¡Ah! Me cayó el internet, papá. Eh, está horrible mi internet. Posiblemente hoy no voy a poder disfrutar del directo. Grande no Setana no, Flow, no, no, no, no. no pasa nada. Antes, antes que con lo del rate eh, se estaba anotando. Realmente, también puede ser por, eh, por el tiempo. O sea. Aquí, por ejemplo, vamos, eh. no me jodas que le va a arrancar la cabeza. Se nota bastante, Fanflow. O sea, ayer me empezó a dar. Eh, tenía 90 y. ¿La ha quitado el ojo? Tenía 99% de la CPU de internet, eh. Increíble. ¡Oh! ¡Hostia puta! ¿Cómo coño la salvo? ¿Qué hago? It's good for our backs. I'm, I'm actually the one who put myself here. What the?